Ahora a matar. ¿Recargando? recarga. Recarga. Recarga. ¡Sí, Centro su ¡Recarga! ¡Recarga! carga! carga! ¡Aquí os he traído! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Lengua! ¡Renquen! ¡Espabilé! ¡Espabilé! Estoy cargando. Abajo. Aquí. Aquí. Un chute. Manco. Cargando. Nos vendrán bien. Recarga. se subieron ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No veo! ¡Ay! se ve. ¡Ay! Pistolas. Carga. Recargo aquí. Los escupe, cuidado. Ya me ha brindado Por el contenedor. ¡Bomba! ¡Motosierra! ¡Hay píldoras! ¡Ah, qué bien me asentará. <risa> Supervitaminado y mineralizado. Perfecto. ¡Cargando! Tenemos armas. Tened mucho cuidado. Bueno, eso durará un rato. Venga, venga. Te sigo. Recarga, marchando bomba, ¡Ah! recarga. ¡La cosa esa! ¡Recarga! Escupe. Recarga ¡La cosa! ¡La ¡Escupe Recarga. Sí, perfecto. Ah, bueno. Recarga Cargando Estamos por buen camino Toma Recarga Recarga. Porta de Táli. Pararme. Cargando, por Una bomba casera. Recarga. ¡Recarga! ¡De Sí, venga. Sí, sí tío. ¿sí? ¡Recarga! ¡Recarga! Suena. La armería está ahí delante. Coger armas. Hay mucho bicho al que disparar. Si te conseguimos lo tuyo, ah, ¿nos despejas el camino? Parece justo. ¡Mola! ¡Unas miras láser! ¡Unas miras láser! ¡Miras láser! ¡Tenemos miras láser! ¡Tenemos miras láser! ¿Tenemos miras láser? Estás muy mal para... ¡Se va a liar una buena! ¡Tengo el refresco! ¡Vamos! Pero ¡Sí! te lo juro. Venga, no paréis. ¡Sí! no no ¡Van balas explosivas! Me quiero Acabó. con el botiquín. ¡Sí! ¡Tuchi! ¡Atajando! ¡No disparéis al coche! Carga. Pues no ¡Mierda! tan malos, no estar